Hola a todos, mi nombre es Jorge León y formo parte del equipo de, de marca y soluciones dentro de la compañía de Villamper. ¿no? Primero daros la bienvenida a todos a este nuevo canal de comunicación de Villamper. Eh, hemos sacado una nueva línea de comunicación con el concepto que nosotros llamamos Youthful Talk o charlas útiles. Lanzamos una nueva iniciativa de Villamper, ¿no? que es lo que queremos con esta iniciativa es que sea útil para todos vosotros. ¿no? Nuestra intención es la de trasladar las opiniones y conocimientos de expertos del sector de, de las infraestructuras en, en primera persona. ¿no? En nuestra Youthful Talk de hoy eh, vamos a conversar sobre la ciberseguridad en los centros de, de datos. ¿no? Para ello contamos con, con Oscar Fernández Galvez, que es eh, técnico en informática para la Universidad Pontificia de Salamanca. Tiene una gran experiencia en la gestión de, y la dirección de centros de datos y por diversos motivos, ¿no? por su rol mixto sobre todo, porque ha trabajado con, como responsable en redes IP y OT, en datacentes tan notables como el datacente de, de Intran España. ¿no? Son muchas las cuestiones que nos plantean nuestros clientes eh, hoy en día, ¿no? sobre lo que la hace en las redes OT y en las redes IP, en los centros de datos. Eh, y por ello queremos saber qué opinión tiene nuestro invitado de hoy. ¿no? Eh, ¿Qué tal, Óscar? Primero, darte las gracias por estar aquí con todos nosotros. Hola Jorge, muchas gracias a vosotros por, por brindarme esta oportunidad de, de colaborar en esta iniciativa tan, tan novedosa, ¿no? Eh, ¿no? Gracias a ti, Óscar. ¿no? Eh, bueno, vamos a comenzar esta charla. Nos, nos hacemos muchas preguntas ¿no? que tienen que ver sobre todo con, con el espectro del data center. ¿no? Entendemos que es un tema muy amplio, Óscar, ¿no? Por lo que quizás nos gustaría centrar un poco más en esta primera cuestión. ¿no? Eh, Óscar, cuéntanos algún punto a tener en cuenta ¿no? sobre, cuando hablamos sobre la gestión de la ciberseguridad en los, en los centros de datos y, en concreto, en las redes IET y IoT de dichos centros de datos. Bueno, está claro que, a día de hoy, la, la gestión de las ciberamenazas es un factor clave a la hora de, de garantizar la máxima seguridad de todos nuestros activos en nuestros, en nuestros CPDs. ¿no? Y, y, bueno, en este sentido... <coughs> Cuando uno se pone a valorar esto, es importante determinar eh, lo primero es la, quién va a hacer en la gestión de, de esos activos que nosotros tenemos. Si lo vamos a hacer nosotros mismos o, por el contrario, lo vamos a, a externalizar. Es decir, vamos a pedir a un tercero que lo haga. Eh, bueno, es una situación donde ahora mismo no hay una tendencia clara y según un reciente estudio, pues un 50% prefiere gestionar ellos mismos, o sea, las empresas, su propia uh -huh. eh, ciberseguridad, y hay otra pues, que prefiere, prefiere decantarse por la gestión externalizada. ¿no? En este sentido, pues ocurre lo mismo con, con la, la ciberseguridad aplicada a una red OT. No existe una tendencia clara, pero de momento, de momento suele... No, la gente no tira una convergencia de, de, de la seguridad en, en las dos redes de una forma, okay. uh -huh. okay, sino que prefieren gestionar las redes eh, de forma de decir, hay equipos de ciberseguridad para redes IT, y luego uh -huh. la red OT tiene una seguridad, aunque menos menos eficaz. Muy bien, Oka. continuando con todo lo que nos comentan, ¿no? con, con relación a si debemos estandarizar nuestro data center, Observamos ¿no? que, que sigue habiendo centros de datos en los que las redes IT y OT funcionan prácticamente por separado. ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto en este aspecto? ¿no? ¿Crees que es importante la convergencia de las redes IT y OT para una mayor seguridad y eficiencia en los centros de datos? Pues estoy de acuerdo contigo y tal y como estábamos comentando en la, en la primera pregunta, eh, la segurización de todos los activos alojados en, en una red OT, es fundamental ¿no? para asegurarnos la continuidad de nuestro data center. Eh, podemos tener una red, IT, como de hecho se suele tener, con un alto nivel de seguridad aplicado, con protegidas todas nuestras webs y nuestras redes ante ataques de, de negación de servicio, por ejemplo, pero sin embargo, un fallo de seguridad en, en nuestra red OT puede permitir a un atacante acceder a nuestro BMS y con un simple clic eh, poner en riesgo o incluso apagar nuestro, nuestro CPD. ¿no? Por eso yo creo que es fundamental eh, establecer un punto único de convergencia, como en este caso para mí es un DCIM, para la gestión de nuestro data center, donde tanto los responsables de IT como los de OT, que puede ser el mismo, pueden ser entidades distintas, puedan compartir toda la información operativa y, y de seguridad y esto revertirá, evidentemente, en la mejora uh -huh. de, de, la de la eficiencia de nuestra gestión, ¿no? Así, ah, eso es claro. Eh, nos hablaba sobre esta gestión de activos, ¿no? Para asegurarnos la continuidad de, de los datos. Y de lo importante que es tener una política y herramientas que gestionen estos activos, ¿no? Con respecto a lo que nos comentas que sí. Pero desde el punto de vista de la ciberseguridad, eh, ¿nos podrías comentar cómo afecta eh, la mala gestión del inventario lo que es la seguridad dentro de la red? Claro, como bien dices, eh... Todos sabemos que, que este inventario de todos los activos de nuestro CPD es un elemento clave ¿no? para, para ser, ser eficaces en la gestión del, del data center. Eh, este correcto inventariado de activos, tanto en redes IT como T, es fundamental. Es decir, de cara a la seguridad es necesario el tener el inventario de todas las IPs, puertos, protocolos de comunicación, relación de servicios ofrecidos, eh, sistemas operativos con sus versiones, con sus actualizaciones, etcétera Todo esto, si lo conseguimos de las dos redes, perdón pues convertiremos la gestión de nuestros activos, de nuestro CPD, en ese elemento diferenciador ¿no? y determinante para para una correcta aplicación de medidas de seguridad. Hombre, es complicado, ¿no? Pero es evidente que si este trabajo tuviéramos que realizarlo de una forma manual, es decir, este inventario sería una locura, ¿no? Por eso debemos, yo creo que debemos apoyarnos eh, en la uh -huh. medida de lo posible en herramientas que nos permitan eh, completar ese inventario de activos nuestros partiendo desde la parte más física del activo como pueden ser eh, el nombre de los equipos o incluso los, pues, los distintos firmware que, que tenemos aplicados dentro de, de, de cada uno de nuestros activos, como de la parte más lógica, como hemos comentado, que pueden ser sistemas operativos, aplicaciones, servicios, certificados de seguridad, etcétera uh -huh. etcétera. ¿no? Yo creo que estas, estas buenas prácticas eh, permiten una rápida y una correcta identificación tanto de los activos implicados como en la trazabilidad en caso de, de esta, tener que establecer una línea temporal como consecuencia de un, de un posible fallo o incidente sí. de seguridad, ¿no? uh -huh. eh, Está claro, Oscar, lo que nos comentas. Eh, quería comentar también, en función del tamaño de los centros de datos, nos encontramos con, con múltiples áreas, no irresponsables, eh, que intentan obtener, lógicamente, la mayor rentabilidad de, y seguridad de sus tareas, ¿no? Eh, pero, eh, Oscar, ¿cómo, ¿cómo es importante unificar todos estos elementos y procesos de todos estos departamentos en lo relativo a la seguridad? ¿No, ¿No se duplican muchas veces los, los costes ¿no? al estar separados estos departamentos y meter nuevas herramientas? Bueno, el, lo referente a la, a la primera cuestión, mmm, por mi experiencia, bueno, yo te, te comento, Jorge, que es que yo soy, desde el año 2014, cuando empecé a, a profundizar en este mundo apasionante uh -huh. del data center, me convertí un entusiasta del concepto de CIM. ¿no? Uh -huh. Yo sabía que tenía que existir un ese producto milagroso que me ayudara con, a solucionar muchos de los problemas que yo me estaba encontrando hasta ese momento. ¿no? Por un lado, pues que el data center, a medida que tu empresa crece, pues eh, requiere una mayor eh, cantidad de tiempo dedicada a la gestión. ¿no? Entonces llega un momento en que la mayor parte lo hacemos así, el uso del vicio del Excel pues resulta insuficiente, ¿no? Sobre todo a la hora de tener que dar una respuesta a nuestros clientes que pueden ser internos o pueden ser externos cuando nos hacen alguna demanda en relación con esos activos o plataformas que tienen dentro ¿no? y a los que hay que contestar en un tiempo y en una forma que si no tienes ese elemento uh -huh. de CIM implantado en tu CPD, claro. pues no, no te facilita esa, esa rapidez, ¿no? esa eficacia. Uh -huh. Entonces, eh, también el hecho de tener que... De, de implantar un sistema así eh, te lleva a un reto muy sí. especial que es el, como tú comentas, que hay distintas personas de distintos equipos. Claro. Tienes que alinear a todas esas personas no porque no solamente les estás... Eh, haciendo ver que van a ser parte de un cambio tecnológico, porque cambias uh -huh. la tecnología con la que tú gestionas o con la que ofreces la información del CPD, sino uh -huh. que es también vas a cambiar el procedimiento del trabajo y cómo ellos se tienen que relacionar contigo para, para tener ese, esa información que ellos necesitan. ¿no? Uh -huh. Este uh -huh. trabajo evidentemente requiere mucho trabajo, valga la redundancia, mucha comunicación, eh, requiere muchas sesiones de... De, de trabajo con los departamentos con los responsables y evidentemente con el, con el socio tecnológico elegido uh -huh. además de una clara un claro proceso planificado de formación y la necesidad de que todo el, de todo el personal haga suyo no estos uh -huh. estos procesos o, o sea, esta... Sí. Para, para poder llevarlo a, a buen fin. ¿no? Esto en este en este sentido, la seguridad uh -huh. no puede ser una, una excepción. ¿no? O sea, uh -huh. la seguridad debe formar parte desde el origen de, de lo que son todas las implantaciones de, de un DCIM. ¿no? Que se tenga. Pues, según mi experiencia, pues nosotros trabajamos mucho en, en definir la topología de, de redes y de conexiones y accesos que debería tener el DCIM. Tanto para redes One, es decir, conexiones y redes remotas, o incluso las, bueno, las redes LAN, evidentemente, las, las uh -huh. locales, identificarlas, quiénes iban a ser los usuarios, qué accesos se necesitaban, etcétera, etcétera. O sea, muy, muy, muy claro y luego ya incluso al nivel de la propia aplicación, ¿no? o sea, saliendo de la red pues eh, qué control de usuarios, qué usuarios se iban a utilizar, con qué permisos, con qué privilegios, uh -huh. eh, eso, esas sí. aplicaciones que el DCIM necesita para trabajar, por ejemplo, pues que debían ser aplicaciones que fueran perfectamente autenticadas, que no valía poder mandar alertas o tareas con un elemento genérico sin, sin poder autenticar, o sea, son pequeños pasos que se van dando. A, dentro de la seguridad para que para que todo entre dentro uh -huh. de un de nuestro modelo no las integraciones que se hicieron con herramientas de ticketing con plataformas uh -huh. de virtualización pues igualmente fueron securizadas para que solamente eh, hubiera un flujo de datos que, que fuera el que nosotros queremos y que los accesos los tuviéramos plenamente plenamente controlados ¿no? Controlado. en uh -huh. este sentido pues si esto forma parte de la recite pues de la misma manera tuvimos que securizar previamente la red OT, es decir, el BMS que soporta la gestión del de, de edificio pues tuvo que ser securizada, identificar claramente las redes, qué accesos se podían tener, la prohibición de tener acceso desde el exterior para que cualquier acceso al BMS se hiciera a un premis dentro del edificio uh -huh. para evitar posibles vulnerabilidades uh -huh. y mmm, que de cara a la Posterior integración que se hizo del BMS con el DCIM, pues eh, esa seguridad nos permitirá tener una total visibilidad de todos los elementos, tanto IT como ET, dentro de ese de ese DCIM. ¿no? Uh -huh, eh, con esto, con esta, y ya corto esta pregunta porque, porque me estoy extendiendo más de la cuenta. Eh, lo, no que quiero decir es que, lo que quiero decir es que los elementos que, que integran la gestión de un data center en este sentido. Forman parte de una cadena, ¿no? Entonces, uh -huh. donde tenemos unos eslabones más fuertes y otros eslabones más débiles y en este caso pues debemos de um, identificar Exacto. mediante un adecuado análisis de riegos cuáles son nuestros eslabones más débiles y, y, y, de, y dar ahí todo nuestro, sí, nuestro sí, para esfuerzo, claro, para que, para que ese eslabón débil no, no nos convierta en un eslabón de, de falla, ¿no? Muy bien, Oscar. Nos comentas que eres un entusiasta ¿no? de, del concepto de ZIN, ¿no? Eh, por todo el valor que, que bien nos has estado comentando, ¿no? Que sí. aportan en, en el data center, ¿no? Pero eh, un de nos puede ayudar a anticiparnos a, en la toma de acciones, ¿no? En el caso de que alguna falla ¿no? eh, venga producida por algún ataque, ¿no? y cómo, cómo podemos enlazar esa parte física del data center con la parte lógica, ¿no? para, para tener una mayor seguridad. Bueno, en... Eh... Es complicada, ¿no? La pregunta que haces es, es, es complicada y requiere un, un verdadero un verdadero estudio, ¿no? Pero en principio, y en la línea de lo que venimos comentando, eh, debemos recordar siempre que un DCIM eh, debe contener información centralizada, una información consolidada y una información que, que seamos capaces de garantizar en el tiempo. ¿no? En este sentido. Cuanta más fuertes, fuentes de información tengamos integradas dentro de nuestro DCIM, eh, podremos tomar las decisiones más adecuadas ca, en cada momento, ¿no? a fin de asegurarnos la, la continuidad de nuestro data center y determinar de una manera, digamos, preventiva o con cierto grado de predicción, ¿Dónde se nos puede producir un, un incidente o dónde podemos tener una falla en nuestro, en nuestro servicio de, de, data center, ¿no? de data center? Con todo esto que nos comentas también, Oscar, eh, tenemos gente que, que nos comenta también que, que en relación con la seguridad de las redes, eh, que vemos que eh, se van incorporando cada día más, eh, más dispositivos, ¿no? sensores, regletas monetizables, dispositivos IoT, eh, todo esto en, en la parte de las redes OT. Antes estas redes no tenían tanta conexión a, a internet, ¿no? estaban digamos, más aisladas. ¿Es que el aumento de, de las amenazas en lo que hablamos en referente a la ciberseguridad será mucho más notable en estas redes OT que en las redes eh, IT? Pues mira, yo por, lo que, por la experiencia que yo he acumulado y por lo que he visto, mmm, yo considero que efectivamente, como tú dices, los ataques internos eh, se van a multiplicar por encima de los externos. Porque uh -huh. no solamente ya en, los, en lo que tenemos ahora, sino que en un futuro próximo, yo, yo creo que como hemos dicho al principio que de un solo clic te pueden tirar el CPD, eh, uh -huh. yo creo que el futuro de estos ataques eh, serán estas precisamente todo lo entramado IoT y todas nuestras redes OT. Porque es donde ahora mismo se está haciendo un mayor un mayor despliegue y donde las condiciones, a lo mejor, de seguridad no son las... los requisitos de seguridad contemplados no son los más, los más eficaces ¿no? a, en este momento. ¿no? Pero digo lo, lo que estaba comentando, ¿no? igual que en las redes IT... Eh, ahora mismo existen, para poner al día eh, todas esas redes OT que tenemos, uh -huh. disponemos, o estoy convencido, de, de cientos de miles de activos eh, legacy, es decir, que tienen sistemas operativos que ya no están soportados por el fabricante desde hace tiempo, es decir, que los tienen fuera de sus ciclos de vida, incluso desarrollos uh -huh. que podamos tener para que funcionen esos dispositivos. Y que no tienen la posibilidad de, de en algunos casos, de, de adaptar nuestras medidas de seguridad. no Está claro que un, un porcentaje muy alto de todos estos activos ya no son seguros, como estoy comentando, no He incluido el propio hardware, que muchas veces ya no es seguro. Eh, uh -huh. Otras veces es debido a la, a la falta de buenas prácticas a la hora de manipular determinados uh -huh. activos. ¿no? Claro que eh, o en otras ocasiones, por ejemplo, desde el punto de vista eh, más, de, más lógico, pues las instalaciones y las configuraciones de los productos no se realizan de una forma segura, no se realizan de una forma adecuada. Es decir, nos limitamos a ir dándole al, al next, next, next, next para uh -huh. configurar okay. y finalizar y ponernos a funcionar y no tenemos uh -huh. en cuenta pues, qué accesos hemos estado otorgando, qué credenciales estamos compartiendo o no. Incluso con otros compañeros que hacemos una compartición de información y credenciales que no son las no son las más las más adecuadas, ¿no? uh -huh. Y en este sentido, re, en relación con la red OT, pues evidentemente eh, existía una clara ausencia de monitorización. De la propia de la red, incluso de la seguridad de estos activos más, más críticos, ¿no? Como son los cuadros o como son las regletas, tan, algo tan simple como las regletas de los racks, que las tenemos puestas y si no son gestionables, pues tenemos un problema, ¿no? A través de una regleta también podemos hacer que nuestro data center sea, sí, sea, vulne, sea altamente vulnerable, ¿no? Sí, Entonces, sí. está claro, por darte un dato final, eh, según datos del Instituto Ponemon, el 90% de las compañías que sirven, que se sirven ¿no? de tecnologías de estas de OT, pues uh -huh. han experimentado un, importantes ciberataques en los dos últimos años. Y, el, y a, claro, y de ese 90%. Para casi la mitad, un 45%, son ataques contra la propia maquinaria industrial. Es decir, no son estamos hablando de otros elementos, sino como estamos hablando pues, de sistemas eh, legacy o que fuera de soporte que son vulnerables a, ante los ciberatacantes. ¿no? Uh -huh, que va creciendo con, con, con, lo, con lo que nos estás comentando, Oscar. Volviendo, sí. eh, volviendo a una pregunta, a, una, a, la, a tu respuesta, ¿no? A la primera pregunta, que nos comentabas de la importancia de, de definir si, si la gestión de los activos se tiene que realizar de una forma interna o es mejor externalizar todo esto. ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto, ¿no? de los posibles riesgos dentro de las soluciones cloud o enterprise para la amortización de lo que es la infraestructura en, en, en redes OT? ¿no? A ver, eh, por, un lado, por un lado, lo uniéndolo con esto, al principio de la entrevista, ¿no? donde hablamos si, si esta gestión de la seguridad era interna o era externa, digamos que, que independientemente de eso, la, lo que es la convergencia de, de, las, dos, de las dos tecnologías, tanto las tecnologías de la información como las de la operación, o como en muchos foros se conoce como la industria 4.0, eh, son tenemos unos riesgos que vienen derivados o heredados de, de nuestra red eh, TI, ¿no? Uh -huh. Y entonces estos riesgos que ahora um, heredamos a, y aplica eh, nos encontramos en nuestra red OT, pues tal y como hemos comentado en la, en la pregunta previa, pues van desde los accesos no autorizados que podemos tener en una aplicación hasta las vulnerabilidades de nuestros propios sistemas legacy el disponer de infraestructuras precarias y que por falta uh -huh. de mantenimiento pues sean altamente vulnerables, tenemos riesgos de pérdidas o, o robos de información. Uh -huh. Pero en este sentido yo creo que la parte cloud nos afecta más en la parte de Recite uh -huh. y en un momento determinado estos riesgos eh, son los mismos, tengamos la infraestructura eh, on-premise o la tengamos en cloud, pero hay una diferencia sustancial y es en la seguridad que aplicamos. Si la aplicamos en cloud, aplicamos la seguridad que nuestro proveedor de cloud nos dé y si la aplicamos on-premise, pues aplicaremos la, la seguridad Gracias. con unas directrices Ay, no nuestras, pero los costes, <risa> los costes evidentemente pueden ser, pueden ser diferentes. ¿no? Más significativos, lógicamente. Eh... Te estabas escuchando, Oscar a lo que nos estabas comentando y nos hablas de la importancia de los accesos, ¿no? Yo me pregunto también, ¿no? Que, que todos somos conocedores de que en los centros de datos cada vez hay un mayor volumen de información, ¿no? Eh, referente a las propias personas, ¿no? Referente a todos nosotros, ¿no? Y sí. todo lo que implica con, con lo que estamos por otro lado de las cookies, la protección de datos, etc. Pero mi pregunta es, ¿no? ¿Cómo estamos de, de seguros, no? ¿Cómo están de seguros esos datos, ¿no? en, los, en los centros de datos. Bueno, esto, esto sería una, una pregunta que casi sería un monográfico, ¿no? Porque tiene claro. mucha importancia. Pero por dar una pequeña pincelada sobre la seguridad de nuestros datos, bueno, yo tal y como he comentado ya, de cara como responsable de, desde, el, desde nuestro data center, yo insisto siempre en la idea de, de que la información, para asegurarla, tiene que estar centralizada, tiene que estar consolidada y tiene que ser una información garantizada en el tiempo. ¿Esto qué nos permitirá? Pues nos permitirá gobernar esos datos más críticos o los que más nos preocupan. Nos permitirá saber dónde están o dónde podremos almacenarlos en un futuro en caso de en un plan de contingencia. O uh -huh. podemos dar eh, respuestas a, a cómo podemos cumplir ¿no? el Reglamento General de Protección de Datos. Pero esto es una... Esto es una unas cuestiones que el responsable de esos datos, el que sea el que lleve el gobierno de todos uh -huh. esos datos, tiene que entender, tiene que definir claramente cómo Aseguralos. quiere cumplir uh -huh. con ese RGPD, uh -huh. cómo quiere proteger y garantizar esos datos. Ahí se juntan un par de figuras, ¿no? tanto el responsable del data center como el responsable de, de gestión del gobierno de datos dentro de cada compañía. ¿no? Ahí hay una estrategia clara. Que, que tiene que tener la compañía y que hay que aplicarla de claramente al data center. Sí, que al final hay que proteger a, a los datos, ¿no? porque es una parte lo más importante, el activo más importante que puede tener un, un centro de datos. ¿no? Eh, Oscar, eh, queríamos comentarte ya por último, ¿no? Eh, todo esto que hemos hablado referente a la importancia de incorporar herramientas ¿no? que nos ayuden entre otras cosas a, a la unificación esa que nos comentas de la seguridad, la parte de redes IP, o la, OT, eh, mediante las herramientas de CIN, ¿no? que, que presentan un alto valor y que son muy interesantes por lo que nos estás comentando a lo largo de la entrevista, ¿no? Aunque quizás hay una parte importante que, de que no hemos hablado, ¿no? En esta entrevista, que es saber qué sería bueno o qué tendríamos que tener en cuenta a la hora de elegir ese sistema de CIN, ¿no? Que nos comentabas, para, sobre todo para la parte de la seguridad en nuestro data center, ¿no? desde tu punto de vista y, y nada, es una miserada como nos has comentado, ¿cuáles serían algunos de estos requisitos importantes a tener en cuenta ¿no? para, para decidirse por un, un decir Bueno, pues eh, Jorge, yo por mi experiencia personal, eh, tengo que decir que hay una serie de, de datos que no es que sean unos requisitos importantes, pero sí son ideas que hay que tener muy claras. ¿no? Uh -huh. Lo primero es para, para mí fue el conocer exactamente el papel que este, el data center juega en mi organización, es uh -huh. decir eh, en función de, de, de cada empresa, pues el concepto o el servicio data center, pues tiene una importancia no y es, es importante saberlo a la hora de determinar qué tipo de herramienta de CIM, pues es la que tú quieres implantar, ¿no? sobre todo por su por la magnitud del proyecto al que te enfrentas ¿no? uh -huh. en ese sentido, pues yo eh, eh, realicé un, un estudio de, de cuáles serán los puntos de posible mejora, ¿eh? es decir, en qué situación me encontraba yo y qué puntos yo podía mejorar o cómo una herramienta de CIM me podía ayudar a mejorar para alinearme en el proceso o en la estrategia de transformación digital del data center y que tenía que coincidir con la estrategia de transformación digital de la compañía. ¿no? Claro. Sí, claro, también. en este claro en este sentido, pues eh, mientras que tú vas buscando estos posibles puntos de mejora, pues evidentemente te vas encontrando con fallos o con pequeñas carencias, no. Pues esas carencias uh -huh. parciales no requieren estar dentro de la planificación de la estrategia un DCIM. no. Las vamos resolviendo puntualmente según aparecen, claro. pero llega un momento en que esa transformación digital que queremos hacer pues te obliga a este punto, ¿no? a este requisito, que es la creación de un plan estratégico, ¿no? que permita la consecución de esta transformación y que debe estar basado en, para mí, en, en tres pilares, ¿no? que son la tecnología, los procesos y las personas. Entonces, en este sentido, bueno, pues eh, se analizó esto y el tercer pilar, que el tercer... Eh, el tercer punto importante, pues evidentemente, una vez que tienes analizado estos tres pilares y sabes qué posición ocupa tu CPD dentro de la, uh -huh. de la infraestructura o en la estrategia de tu compañía, pues solo te queda el, el buscar en el mercado eh, la, esta la todavía, tecnología, ¿no? ¿no? ¿Cuál es la tecnología más adecuada? Y fíjate, Jorge, que más allá, más allá de la tecnología... Más allá de la tecnología que nos ocurre en nuestro día a día cuando adquirimos algo, sí. eh, para mí lo fundamental no solamente es que la, la solución encaje perfectamente ¿no? con lo que yo busco, con, uh -huh. lo que, con la transformación que yo quiero aplicar a mi data center, claro. sino que ese socio tecnológico especialista que yo busco Debe acompañarme con, durante todo el proceso de transformación. ¿no? Y ese proceso de transformación no es corto, es, es largo, porque una transformación no se hace de la noche a la mañana. ¿no? Sí, sí, que es un eh, proceso a lo ese, largo. Claro, ese, ese socio tecnológico, ese especialista, tiene uh -huh. que aportarnos una larga experiencia. ¿no? Eh, tenemos que buscar un, que tenga larga experiencia en la integración de soluciones de CIM de, de primer nivel. Es decir, que que conozca perfectamente a todos los actores que están involucrados dentro de, de los centros de datos a fin de que esos pilares que nosotros hemos buscado de tecnología, procesos y personas, pues nos ayude a, a, a ponerlos en funcionamiento y obtengamos pues la, la claro. máxima optimización y la máxima optimización de, de todos estos procesos que, que implantemos. ¿no? Sí, que el propio center tiene, tiene, el propio de CIN tiene su vida propia y hay que adaptarse y que no solamente instalar un software, ¿no es lo que no sé, quieres comentar? No? O sea, Efecti que no efectivamente. No y lo instalo y me voy, sino que un. Efectivamente. Hay, y... hay que mantenerlo, hay que evolucionarlo. Las necesidades que surgen eh, uh -huh. pasado mañana no son las que tenemos hoy y tenemos que ser capaces de que esa, esa herramienta de CIM que hemos cogido a través de nuestro socio tecnológico. Pues sean ellos los que nos vayan a, vale. avanzando todas las mejoras o todas las probabilidades, todas las posibilidades que tenemos de, de estar claro. siempre en la vanguardia ¿no? de nuestro Pues eh, nada, Oscar agradecerte que, que hayas compartido y contestado a todas estas preguntas ¿no? que hemos ido recopilando de tanto nuestras como de nuestros clientes y seguidores. ¿no? Eh, muchas de estas personas con las que hablamos están siempre interesados en conocer las opiniones de, de otros expertos, ¿no? Como, como en este caso, lógicamente, y, y los propios colegas del sector, ¿no?, para, para ayudarnos en nuestro día a día, ¿no? esta charla seguro que, seguro que a más de uno nos ha venido muy bien, ¿no?, con lo bueno, que nos ha sido por tanto, ¿no? Bueno, yo espero que, que no se me haya notado así demasiado, demasiado novato, pero en cualquier caso, muchas gracias a vosotros por la, por la oportunidad. Y simplemente decir que estoy convencido de que esta iniciativa de Villamper y todo el resto de expertos que pasarán eh, por ella será un, será un éxito, como, como todo lo que tocáis que lo hacéis, que lo hacéis oro. Muy bien, Oscar. Eh, gracias a ti por tu tiempo y, y por compartir tu, tu experiencia ¿no? respondiendo a, a todas estas preguntas. Y bueno, eh, agradecértelo de, de corazón desde todo el equipo de Villamper. Y a todos, bueno, comentaros que os esperamos en nuestra siguiente Youthful Talk. Eh, gracias a todos y seguiremos en contacto con todos vosotros.